Rafa, Rafa por favor, por favor, por favor, por favor. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos Aquí estamos para presentarles el programa diferente a todos el programa que va de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde en Todelar 910 en el AM en la ciudad de Medellín, La Voz del Río Grande. Son tres horas de puro debate, de pura candela y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín desde el Atanasio Girardot en La Voz del Río Grande 910 en la AM. Y también pueden sintonizar todas las transmisiones en en nuestra emisora virtual en cualquier rincón del mundo. Todo domingo se envió en directo por Teleantioquia TV en grande. Bueno, la jornada del fútbol colombiano inició para los equipos antioqueños la tarde anterior. Nacional, en condición de visitante, derrotó al Cúcuta Deportivo tres goles por uno. Se encontró nacional nuevamente con el fútbol y con los goles, porque no hacía, no marcaba tantos goles. Tres goles como el, el día anterior, Medellín hoy dio buena cuenta del envigado. 4-1, parece que Medellín hubiera pasado el trapo. Al, al equipo de Envigado la verdad es que es un marcador exagerado supremamente largo porque el Envigado hoy fue un hueso duro de roer como siempre partido Medellín Envigado Nacional Enveo son partidos complicados hoy el Envigado hizo mucho pero a la final el Medellín se reencontró también con los goles y lo derrotó 4 por 1 el Río Negro juega mañana aquí arriba en el Oriente Antioqueño frente al Bubu Caramanta pero vamos a hablar de lo que aconteció en el Atanasio, lo que aconteció hoy. Colombia, esta semana jugó partido amistoso, la, nue la nueva selección Colombia, ganándole a Japón 1-0 y desde luego con las nuevas figuras que van a reemplazar a muchos que ya prácticamente van a decirle adiós a la selección. Hoy la selección, la selección en Perú, cayó derrotada, esta fue la sub-17, cayó. Dos goles por uno con Argentina. De esto vamos a hablar en algún momento. Acá en el Superdebate, el Superdebate lo presentamos a esta hora. Y los invitamos para que llamen a nuestras líneas telefónicas. Porque en las líneas telefónicas usted llama y puede participar. Acá están los premios que van a estar entregando en el día de hoy. La línea 232-4604 y 01 051 15 No olviden marcar 232 4604 01 -15. 8051 Quinte con Full Chrome. Tenemos, mire, todos estos premios son para los hinchas de Nacional de Medellín. Tenemos premios. Usted llama y se gana una camiseta de esas, una gorra de esas, un balón de esas. Todos los premios que usted ve exhibidos ahí, se los vamos a entregar a los televidentes esta noche. hoy Monitoreando el chat e interactuando con todos los internatos, y tiene la pregunta Rafa Gol. en grande, le presentamos a Don Elkin Lavo. Buenas noches, Don Elkin. Hola, Don Rafa Gol. Muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, televidentes, internautas. Mis respetos. El saludo muy cordial al mejor gol de Colombia. Un feliz día del locutor. Hoy se ah, muchas celebra gracias. el Día del Locutor y tenemos los mejores aquí con el gran equipo de Rafa Gol A Don Rafa Gol, a Don Jackie Posada, a Don Andrés Charrúa. Nuestro amigo Andrés eh, Cuello Núñez, el charrúa también, el narrador de fútbol, locutor y claro, a un gran amigo, el gitanillo del sabor. Felicitaciones y todos los locutores de Todelar en Antioquia, en Colombia y los demás locutores. Feliz día. Para todos ustedes, está de moda, de moda la gorra de los hinchas de corazón, es una locura al fin de los partidos cuando entrevisto a la gente y el hincha pide esa gorra oficial que tenemos para todos ustedes. La pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol, Nacional y Medellín, ¿en qué año fueron los últimos títulos del verde y del rojo en el fútbol profesional colombiano? ¿Cuáles fueron esos años? Muy reciente. Ganó Nacional y muy reciente también ganó Independiente Medellín el título del fútbol profesional colombiano. Es la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol. Del equipo deportivo Independiente Medellín hubo mucha efectividad. Mientras Envigado tuvo más tiempo el balón, Medellín tuvo los goles. Cuatro de ellos y de los cuatro goles los tres delanteros marcaron gol. Algo importante para el equipo rojo de Antioquia. Marcó diferencia un muchachito que ingresó en el segundo tiempo Ever Valencia. Envigado, una excelente cantera, pero sabe que me parece le faltan dos o tres jugadores de experiencia porque anímicamente el equipo se vino abajo cuando le anota el segundo gol Medellín y ahí le faltaron jugadores de categoría que pudieran superar ese difícil momento. Al final ganó Medellín cuatro goles por uno. De Atlético Nacional por primera vez en el campeonato marca tres goles. Llevaba cinco partidos consecutivos empatando. Pero como Nacional venía jugando tan bien, se le iba a dar la victoria en cualquier momento y se le dio el día sábado ante el equipo Cúcuta Deportivo. Bien por Cepelini, aquí que decían que no marcaba diferencia, que era uno más. Lleva dos partidos consecutivos siendo figura del equipo Atlético Nacional. Bien por el equipo Verdolaga de un Gol y soñamos con la posibilidad que los históricos de Antioquia para Colombia Nacional y Medellín puedan llegar a los 8 del fútbol colombiano finalmente, porque ya vamos para la segunda parte del campeonato, o el segundo 50%, que es de la fecha 11 a la fecha número 20. Este es el día para ustedes, el del hoy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 Viva Air, valora tu agenda y tu bolsillo, vuelos a tiempo, desde 65 mil pesos por trayecto, reserva ya en vivaair.com, aplica términos y condiciones Ay, ah, y por supuesto estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo, la comercialización de los partidos de fútbol con las vallas electrónicas en los diferentes estadios del país es con Global Sport Activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión, publicidad Sí señor, en las vallas electrónicas de los partidos de fútbol Contáctenos, 444-6529 444-6529 Si usted quiere salir ahí en la publicidad electrónica En las vallas en los partidos de fútbol Bueno, ahora sí vamos al debate Vamos a la polémica Ayer Nacional ganó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 ...especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad... ...muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar... ...me sumo a ese saludo que Don Elkin Lavó... ...presenta a los compañeros locutores en su día... ...que es el de hoy... ...a los locutores de nuestro grupo encabezados por el director... ...con Cuello, con Jackie... ...también los compañeros locutores como Jorge Eliezer Torres... ...como Jairito Garzón como Jorge Eliezer Campuzano... como Uweimar Muñoz. Uweimar entró a los medios de comunicación como un extraordinario locutor. Bueno, eso es una historia que lo no ha contado amigo varias veces. ¡Munera Isma! No, ¡Ay hombre, Luis Fernando Munera Isma! En claro. el Paisita, sí señor! Carlos ¡Qué amigo mal amigos! ¡Carlos Alberto Bermúdez! ¡Ay a Bermúdez también! ¡Son amigos! En a fin, eh, gente buena, gente que divierte el oído de los oyentes permanentemente Atlético Nacional ayer la gran figura de Nacional ayer no es Vladimir ni es Barcos es el señor Autori porque Autori ¿Sí? después de ese primer tiempo infame que hace Nacional Infame que hace Nación. Perdí 1-0, ¿no? Perdía a 1-0 el primer tiempo. Autori, como que les recordó quiénes eran, qué camisa estaban defendiendo y no le dio miedo a arriesgar con los niños. Y mandó a la cancha Pereíta, mandó a la cancha Palacio, mandó a la cancha Blanco y acabó goleando 3-1. Yo creo que el gran mérito de ayer de este partido lo tiene el señor Autori. Ahora, ¿cómo se ganó? Se jugó bien pero no puede repetir nacional, a pesar de haber ganado es infame primer tiempo frente a un equipo Cúcuta Deportivo que venía que de líder, agrandado, y ojalá la Di Mayor, actuando en derecho, sancione la Plaza de Cúcuta, porque qué pena me da el comportamiento de ayer de la afición cucuteña, ...fue infame contra Atlético Nacional... ...agresiones antes del partido... ...y agresiones en el partido... ...que eso no se vaya a quedar... ...ay no, que yo no sé qué... ...ojalá tomen conciencia de ese problema... ...que se registró ayer en la Plaza Motilona... ...ayer se acordaron que eran los motilones... ...y le avanzaban flechas con una furia... ...que realmente uno quedaba impresionado... ...aquí, aquí adelante, a mirar dos por menos cosas... Le ha metido tres y cuatro fechas. Vamos a ver con qué salen ahora en la sanción a la ciudad de Cúcuta. Buen segundo tiempo de Nacional, suficiente para marcar la frontera, la diferencia que hay con el Cúcuta Deportivo. Porque entre Nacional y Cúcuta hay una frontera de muchos años. Y cuatro goles. De mámenos. muchas tradiciones. No, De, tuvo, de cuatro de, goles. Tuvo, de, de, de cuatro goles. Y el cuarto lo tuvo Vladimir, que iba a ser el gol del año. Se sacó a todo el Cúcuta Enfrenta al arquero Ya se le iba a tocar Y el arquero anca, alcanza a intuir Y se la quita prácticamente los guayos restándole a Vladimir Hernández La opción de ese gol Y aunque no lo crean Vi el partido del Medellín Aunque no lo crean le Sí, creo. me senté pero, ver, no, pero no fuiste al estadio No, no fui al estadio tenía problemas hombre, de salud Pero, tiene fermito, fermito, en el pero a pesar <risa> de todo Vi el partido del sí, Medellín Simple y llanamente ¿Qué pasó en ese juego? Que el equipo de Río Negro ¿Cómo es? <risa> ¿De ¿De el, sí. que el <risa> equipo de Mató al partido tigre? viste mamita querida? Mató al Tigre Y, y le dio miedo del cuero yeah. Y Medellín Eso es. hizo, lo, hizo lo que hace un equipo superior al otro A ver hombre vos ¿Qué tenés? Mostrame pues a ver Tenés esa pelota a ver qué vas a hacer y como no hacía nada, Envigado por nada, Medellín llegó y tome y lo acabó goleando. Eso hacen los equipos prácticos, que no se ponen con aspavientas, no se ponen ni que vamos a tocar. No, toma, a ver, pues tené pues la bolita. ¿Qué es lo que tenés? A ver, mostrá lo que tenés. ¿Y qué tiene Envigado? Muy buenos jovencitos, pero todavía demasiado inverbes. Ojalá lleguen a los octavos de final, porque aquí hay un, hay un grupo de muchachos. ...con hambre de triunfo... ...bueno, usted que tiene jamás hombre? ...tengo un regalo que le voy a hacer a los hinchas de Nacional... <coughs> ...miren qué será esto... ...cójame la cámara... Así bien puesta. ...miren qué será esto... ...para vea. jugar billar Ta. señor González... ...vea, vea, vea... ...para jugar billar, billar full como es de buen hombre... ...nunca pude aprender... ...a, a <risa> los hinchas bueno. de Nacional, billaristas... Aquí les tengo. Bueno, entre 18, los que amenazos, de, de, a no me, mi vea, Así es, señores, Vea, tome y esa bola va ahí, y golpea es, es. Bueno, señor González. Es sensacional, señor Gustavo Saludó por Sorion. El tabaco Pérez, hombre. El tabaco Pérez, el mejor billarista que ha tenido nuestro país. Bueno, en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a Gustavo Osorio. O sea, hoy ganó se quejó, se quejó y al final, mire, ¿sabe quién fue la figura del primer tiempo en el Atanasio Girardot David González. David González. Claro. Ustedes imaginen todo lo que llevó en Vigado? David González fue la figura, por eso digo que el marcador fue largo. Pero ese es el fútbol. Y el señor claro, y estaba. Es que está bravo porque y el ganaron señor estaba uno. que cerneaba. Claro. Don Gustavo Osorio, claro, bienvenido al debate. Y usted también va a regalar el guante o no. Claro, a nombre de Mr. Villar, tradición desde 1960, ¿verdad? Bueno. Este es de color rojo porque si me atengo a lo de González que tumbó tres dedos para, para coger el taco no no no eso se coge el taco normalmente se coge así papito bueno ¿verdad? a ver Tal. no disimule bueno oiga ve los dos dedos así ah, bueno perfecto así, así, así, listo bien. listo bueno ¿Ah? así, ahí vamos así, aprendiendo así, así, así. Bueno. el taco se co esto es como pegar el balón de fútbol si le puedes meter un puntazo y haces el gol válido si yo con el taco hago así y hago las carambolas, ¿qué problema es? No, pues, tumbándose tres bueno. dedos. Óigame. mire, Medellín hoy... Sí. ...pasó trabajos. Sí. Pasó, la, la pasó complicada, difícil. La tarde no estuvo buena del todo para Independiente Medellín... Hasta, ...hasta el minuto 20 del segundo tiempo. Primer tiempo Medellín, hace un gol a los dos minutos, pero después... Le da campo y pelota a Envigado. Y Envigado es un equipo tocador que sabe llegar. Y ese equipo hizo ver mal a Independiente Medellín hasta el punto que sale figura David González en los primeros 45 minutos. Segundo tiempo. Ah, como Envigado empató empató casi para terminar el primer tiempo, uno espera que en el segundo tiempo, con el revulsivo, con la charla técnica, salga Medellín, sino arrollar mínimo a hacerle... Un gol de entrada en el segundo tiempo al equipo de Envigado. No, en el segundo tiempo, Medellín le da todo al Envigado. Y era una herradura. Una herradura, yo decía, este partido nunca había visto yo a, a un Medellín metido atrás. Pero no solamente metido, sino que es que Envigado lo metió. Y para acabar de ajustar el técnico ayuda porque saca al único jugador que podría frotar la lámpara para tocar la pelota y dar juego al señor arboleda y mete a un volante mixto que no es propiamente armador como valbuena a pesar de que a balbuena no, no, la le, tomó. no le, a pesar de que a, es a balbuena, hijo suyo a pesar de que a es hijo es bueno yo llevo 10 minutos rafa esperando al señor y usted ya me está cortando entonces siga usted porque si no puedo siquiera aislar dos frases no es que es que se va disgustando un hombre señor habló habló y habló y habló de nacional de medellín que no lo vio y yo he dicho dos frases y ya me está cortando. Entonces, no, eso me disgusta a mí. Eso hace. me disgusta a mí, tengo que expresar que, lo que, que bueno, bueno, pues. entonces, mire, mira, lo ha... No, porque yo sí si, no, si, si a algo a tengo yo Rafa es poder de síntesis, pero a mí no me gusta que me corten. Entonces, entonces demostras. voy voy voy a voy a rematar, voy a rematar. Sí. Mire, Medellín el estaba pasando la mal el hasta el minuto 20, pero Envigado no le llegaba para gol a Independiente Medellín. No, muéstrame las jugadas de gol del segundo tiempo. Como sí las tuvo, Envigado como seis ocasiones de gol en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, el técnico se equivoca cuando saca a Arboleda y mete a Balbuena. Pero después corrige cuando mete a Ever Valencia. Esa culebrita destrozó la defensa del equipo de Envigado y a Cristian Arrieta lo volvió un colador y ahí estuvo el desequilibrio del partido porque de ahí en adelante cuando la pelota la tomó Ever Valencia, Ever Valencia estuvo en dos goles, estuvo en dos goles, y después hubo un penal, y soy claro, el penal para mí no es demasiado evidente, no falta sino que la comisión ahora diga que, que el señor simuló la falta, Castro, no falta sino eso, porque nosotros somos muy de mala últimamente, miren. Le aplazamos partido a Junior, le aplazamos partido a Nacional, le adelantamos un partido a Cúcuta. Y ese adelanto del partido de Cúcuta hace que no pueda jugar Ricardo. Nosotros somos unas bellezas, unas bellezas definitivamente para hacer las cosas. Pero bueno, esta semana no puede jugar Ricardo. el día jueves en partido adelantado frente al Cúcuta Deportivo. Al menos puede reaparecer, ojalá, el próximo domingo frente al equipo de Millonarios en Bogotá. Bueno. Seguimos saludando por acá en la mesa de la polémica del debate. Le damos la bienvenida don a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, ¿Qué tal, Colombia, hay que madrugar el martes a las 5 de la madrugada, ¿no? ¿Le enseño sí. ¿Sí, sí, ¿Sí, sí, ¿no? el taquito no? No, ¿y usted con conoce ah, bueno, guante qué? Mire, el guante azul no solamente es para los hinchas de millonarios en todo el país, sino para toda la gente que le encanta el color más lindo que es el azul, para jugar <ríe> eh, eh, Villarpulo, Villar, etcétera, etcétera. Hay varias maneras de, to de tomar eh, el, el taco, ah, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, Rafa, Mr. Villar, precisamente. Bueno, mire, eh, varias cosas. La Selección Colombia, resulta que va a ser la Selección Colombia un microciclo, ha hablado hoy el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, de dos días. ¿Y sabe a quién van a llamar? Jugadores de, de Colombia que están en la liga colombiana. Atención, van a llamar a Víctor Cantillo, John Duque de Millonarios, eh, a André Ricaurte de Medellín. Será convocado a la selección colombiana de fútbol, lo mismo que Daniel Bocanegra de Atlético Nacional, parte. me parece muy justo en ese microciclo de la selección Colombia porque Queiroz los quiere tener de cerca. En, ese, en, ese, en esos dos días también estará eh, Ricardo Márquez del Unión Magdalena para la Semana y Santa y, Zapata, y Alexis Zapata, Alexis Zapata, para cuándo eh, más? Alexis Zapata del conjunto de No Zapata. me toquen a Boca Negra, déjenlo ahí <risa> No, no pero son, son dos son días microciclo, de microciclo. Son, dos, son días dos días de microciclo que Queiros quiere conocer de cerca, tener de cerca a estos jugadores que hemos mencionado. Fue pues muy bueno pues que bueno. Queiros empiece a conocer lo que tiene. Perfecto. Una de las cosas que me gustó del partido frente a Japón fue que por fin Inició con tres jugadores locales de acá, que están en el campeonato doméstico. Sí, Siempre señor. son del exterior. Camilo Vargas del Cali, Eli Belton de Nacional y Machado de Nacional. Con ellos tres arrancó y terminó con el, el Guayú. Luis Díaz del Junior, cuatro jugadores en la cancha con ellos del fútbol local terminó. Lo y eso me gustó, espero. al menos que tenga en cuenta la gente que está... Por eso el llamado a, no a Ricaurte no toco, a Lo que a que único negra. que espero es que ¿Qué? Ahora ¿Qué? En, e, en ese llamado a Ricaurte No, no, se, no se pierda otro partido Porque no tenemos 15 días no, no. ¿Ah? Lo, lo no se va a perder Lo van a llamar los jugadores No se va a perder Lo llaman en dos días claves Que no vaya a perderse En eh, estar con sus equipos respectivos ah, sí, sí. Del Medellín 26 fechas de invicto En el estadio de Atanasio Herardot Me parece un buen récord Al menos en el tema estadístico Primer tiempo estoy de acuerdo Con los compañeros Mejor el envigado Muy desconocido eh, medellín siete opciones de gol le creó el envigado contra cinco el medellín nombre? el primer tiempo siete contra cinco ¿Cuánto? de las cuales cuatro espectaculares primer tiempo, espectaculares, ah, primer tiempo, primer tiempo sí. cuatro espectaculares tapadas de el arquero david gonzález en el segundo tiempo seis opciones de medellín una solamente una sola llegada en el segundo tiempo del envigado o sea que 11 eh, opciones de medellín en total contra ocho del envigado total de 19 opciones, fue un partido agradable bueno en opciones rico en opciones de gol para portería y portería y nosotros pedíamos desde la cabina de Rafa Gol, la entrada de Ever Valencia a los 10 minutos se produce esta acción solicitamos que sacaran bola, al Santana. técnico a, al Escucho que sacaran la orden. Sí, sí, sí, a mira López. que yo pedía la salida de Eraso sí, y, no y la entrada sí, de Ever Valencia y se produjo y Rafa es consciente, sí. es, sabe que fue así sí, real a, a Mateo López. bueno, pasemos a lo de Nacional, pasemos a nacional, tres cosas hechos particulares. ¿Cómo, cómo cogen a pedrada el bus de Atlético Nacional llegando al estadio uh -huh. allá de, de, de, San, de, de Cúcuta? No puede ser y tiene que ser sancionada de acuerdo a, a González la plaza de Cúcuta. Segundo, la lesión de boca negra. Mañana se va a conocer el veredicto Pero de, de se cuántos días. ¿Cuál, cuál es la incapacidad pero para semana, una sabido. baja grandísima del capitán es que semana. lo estaba haciendo muy bien en el conjunto verdolaga y tercero y, y tercero, hombre el debate entre los dos técnicos entonces resulta que termina el partido y auctory va a saludar a, a, a, al técnico Sebastián Méndez Sebastián Méndez da la espalda y se va para otro lado entonces dice, dice el técnico de nacional pero qué falta de qué falta de ¿no de, de sencillez de nobleza por qué no me da la mano entonces, eh, le faltó la nobleza que tuvieron mis jugadores para poder darle vuelta al marcador, dijo Autori. Y Sebastián Méndez, el argentino, dice hoy, sinceramente no lo vi, estaba pensando en otras cosas, pido disculpas, señor Autori, usted ha sido un ganador, realmente, y ganador internacional, y sí. le pido disculpas. Así pues, me parece muy ético y muy transparente lo que ha dicho también el técnico argentino para defenderse del pequeño ataque que hace en las redes el técnico atlético nacional, mi Rafael. Bueno, muy bien. En la no mesa de la, más a de, ninguno, de la polémica, seguimos aquí analizando lo que fue el juego de Nacional de Medellín Juan Diego Arroyave, bienvenido Muy buenas noches, eh, don Rafa Gómez, saludo especial para usted, para todos los televidentes Y un abrazo especial para todos los locutores en Colombia En su día, a los locutores compañeros, a nuestro director don Rafa Gómez Linares el, eh, el Jackie Posada, Gitano Aguilar, don Andrés Cuello Núñez el abrazo especial hoy en este especial día Bueno, Gracias, yo tengo un concepto muy especial del partido de ayer porque es que me parece que Nacional, tan catástrofe en la primera parte, no fue. Total. A mí me parece que Nacional hizo los primeros minutos un buen trabajo. Un equipo que estrelló un balón en el palo de, de, de Vladimir Hernández, que estuvo cerca de anotar. Luego tuvo otra acción de, de Candelo, donde salió la pelota desviada. Y creo que por ahí mostraba Nacional el ímpetu y las ganas que tenía de sacar un resultado en Cúcuta, que era imperioso, necesario, por la condición y la situación que está afrontando el equipo en la tabla. ...este partido había que ganarlo, sí, solo sí... ...porque es que el, el tema se complicaba en caso de, de otro empate más... ...o de perder en el, en, el, en el peor de los casos... ...pero en eso Nacional supo manejar el, el, el aspecto... ...porque es una plaza complicada... Pues si conocemos Cúcuta sabemos el, el lo difícil que es allí... ...llegar el equipo que fue apedreado... ...el ambiente hostil que se le creó... ...con los jugadores de Nacional a cobrar tiros de esquina... ...y caían guijarros de la tribuna... ...o sea, todo se hizo para torpedear el buen funcionamiento de Nacional, entonces también hay que entender esto, de por qué los jugadores, en algunos aspectos, esto mermaba su capacidad, también el tema de la temperatura, la alta temperatura que se vive en esta ciudad, entonces me parece que en eso lo manejó bien Nacional, el segundo tiempo ya fue otro partido, ya tuvo Nacional la oportunidad de ser un poquito más por el compromiso, a pesar de que el Cúcuta aprovechó dos ...falencias defensivas de Nacional... ...que esto no se ha hablado... ...el tema del lateral derecho... ...Carlos Cuesta no el lateral derecho... ...y el jugador eh, Mafla... ...que creo que ya los plazos... ...se están terminando... ...o prácticamente terminan... ...con este jugador... ...definitivamente no... ...ahí se le dieron las ventajas al Cúcuta... ...y eso lo aprovechó... ...Cuesta es central... porque lo pone de central... ...por qué si Bocanegra es lateral... ...ubíquelo de lateral... ...que conoce la posición... ...listo, salió Bocanegra lesionado... ...ingresó Cuesta... ...ponen Andrés Perea... ...que es volante... De, de, de primera línea Lo ponen de lateral Hombre, si entró Halle en Palacios Concreto, Que conoce que la, la, la, la posición Creo que podría ser La solución ahí y hubiera mermado al Cúcuta Donde el balón hubiera entrado en ese momento Otra historia hubiera tenido este partido Pero por fortuna, la hegemonía la jerarquía de Nacional lo consiguió los tres puntos y ganó en Francalí este partido en la ciudad de Cúcuta. Y bien por Medellín, que también necesitaba ganarle al Envigado. Se supo manejar y respetar su localidad. Bueno, en la mesa del debate de la polémica saludamos a esta hora Andrés Cuello a Núñez, a en Charrúa. ya cuando celebran el Día del Locutor, hombre, Charrúa lo en Uruguay. Creo, creo que es por septiembre o por octubre. Agradecer el saludo de todos los compañeros. Eh, feliz día para los colegas aquí en Colombia Hicieron los deberes Hicieron los deberes Nacional y Medellín este fin de semana Y volvieron a ganar Creo que esa es la noticia Empiezo por Nacional Primer tiempo para el olvido Pero se supo defender Y en el segundo tiempo hay un gran mérito de Autori Bien por Autori Se notó el trabajo del brasileño Colocó en la cancha a Jaime Palacios Y la primera pelota que toca es gol eso es importante, es el mérito del técnico de darle la confianza al número 7 para poder ingresar también está lo de Vladimir Hernández, la figura de la cancha, no solamente Vladimir se dedicó a atacar sino que también a defender durante buena parte del segundo tiempo Vladimir sacaba la pelota del área como si fuese un defensa más, eso significa que físicamente está muy bien de que Está a la altura de, del nivel de lo que realmente se espera de Vladimir Hernández y que le hizo muy bien la autocrítica, porque él dijo en las redes sociales de que no estaba conforme con el fútbol que venía desempeñando en Nacional. El golazo de Barcos, ahí lo tienen al Pirata, los que pedían los goles de Barcos. Define muy bien, no es cualquiera que pueda definir ante la salida de un arquero a mano a mano. Muy buen gol. Es un golazo el de Barcos, es un golazo el de Barcos. Y la habilitación de Vladimir Hernández, la verdad, un lujo en velocidad. Y el tercer gol aparece de Cepelini, que remata el tiro libre, la pelota rebota y le queda solito a Rovira que lo fusila al arquero. Sé que están tirándome indirectas con el tema de Pablo Cepelini. Y lo voy a decir hasta el 31 de diciembre de este año. O lo voy a decir hasta el año que viene. Ojalá Cepelini siga en ese nivel. Pero en el fútbol uruguayo no era del montón. No pasaba nada con él. Nada. Ahora no en Nacional. Ahora en Nacional. Es otra cosa. O se olvidan de los partidos que jugó Cepelini... ...que pasaba desapercibido. Yo no me olvido. Todo lo contrario, como uruguayo que soy... ...me encanta de que triunfen los jugadores uruguayos. Me encanta. Aquí en Colombia o en, o en cualquier parte del mundo. Pero no le puedo mentir a la gente. Cepelini... Jugador del montón y ahora viene de menos a más. Goleador en Nacional, pero no es líder, no se equivoquen, nunca fue líder. Ojalá ahora tenga ese nuevo rol, pero nunca fue líder Zepelini. Y ojalá siga en ese nivel que viene jugando porque es muy parecido a aquel nivel que lo llevó a jugar a la selección sub-20 de Uruguay y que a la postre lo llevó a jugar en el calcio italiano. Bien por Nacional que regresa a la victoria y eso es muy importante y lo saca de una posición difícil en la tabla. ¡Medellín! Medellín hizo lo propio hoy, sufrió el primer tiempo. Gran figura David González demuestra que es el arquero de Medellín. Tanto lo criticaron a David González, David González salvó la patria hoy en el primer tiempo. Hay un tiro libre que va al ángulo, señores. Que es una tajada enorme de David González que debe estar entre las cinco mejores atacadas de América Latina, no tengan la menor duda, va contra el palo, es muy difícil. Y con cancha mojada, en varias oportunidades que llegó Envigado, que remató, David González tiene el mérito de no dejar picar la pelota, porque si pica se va. Cancha mojada es un jabón. Bien Medellín el segundo tiempo. Zambrano se equivocó al sacar Arboleda, estoy de acuerdo con Gustavo. Pero acierta con el ingreso de Valencia porque Valencia le cambió la cara al ataque de Medellín. Contundente Medellín, ese es el término, contundente Medellín, porque Envigado es un muy buen equipo de fútbol, pero encontró hoy a la muralla David González, y rescato de que Nacional hizo tres goles y que Medellín hizo cuatro goles. Eso es muy importante para todo lo que se viene. Bueno, muy bien, Charrúa. Vamos a hacer esta pausa y ya estamos con ustedes aquí para seguir en el superdebate. permiso.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 Estamos en el super debate, no olvide olvides, debate de lunes a viernes, 3 horas, 12 del día, 3 de la tarde, 9.10 en el AM Medellín, La Voz del Río Grande, o si no, sintonícenos en www.rapagol.ly .like en nuestra emisora virtual, online. Bueno, eh, hoy al final del partido elegimos como la figura del campo al hombre que le cambió la cara a Medellín. Ingresó en la segunda parte Ever Valencia y así habló al final del juego con Don Elkin. ¡Labó! Ganó Gusto y goleó. ¡Qué buen partido el de medallo ante el equipo Envigado! Envigado también buen equipo con muy buenos jugadores juveniles y es el mérito para el equipo Naranja. Cortesía a Funcron que tiene los mejores estampados. Le entregaremos estas gorras espectaculares a los hinchas de corazón, los del medallo. Don Jackie Posada, ¿te ves bien? Ve, Rafa Gol tiene varias opciones para escucharnos. Claro, rafagol.live. Eh, estamos en Facebook, al aire, las 24 horas, y de lunes a viernes, de 12 a 3 de la tarde, y ahora, en Teleantioquia, a esta hora, véanos el superdebate. Él es Don Jackie Posada, nuestra voz comercial. Joven, opinión. Es que, hombre, fue... Fue un partido más bien difícil, pero organizamos con Ever Valencia la situación y pudimos ganar contundentemente. Vea, para que no se moje tanto esa bonita cabellera, le voy a entregar esta gorra de Funcron, cortesía hinchas de corazón, ¿qué piensa? Muchas gracias, La voz. muchas gracias. Bueno señor, venga para acá. ¿Usted qué piensa del partido? Bueno, no hay que desconocer pues que. Fue duro, los pelados de Migado, excelente, nos enredaron mucho, mucho, gracias a Dios los cambios se nos dieron. El Valencia fue criticado, pero le fue bien hoy, gracias a Dios me lavó. Bueno señor, ¿te parece esa caperucita blanca con él? El... Eso lavó, la hora buena. Opinión del partido. Excelente partido, hay que felicitar al profe, el cambio de Valencia fue lo mejor. Gracias, Cano, por los 101 goles. Lo queremos. Vea, usted por ser hincha de corazón y por verlo cada ocho días, le entrego esta bonita gorra. ¿Qué le parece? Excelente. Sigan viniendo a apoyar al rojo. Vamos a ganar ya en Cúcuta. ¿Le gustó el partido? Sí, señor. ¿Cómo se llama a su novio? Mi esposo. ¿Cómo se llama? Álvaro Alonso Gudelo. ¿Cómo se llama? Álvaro Alonso, Álvaro. Álvaro Alonso. Álvaro ¿Qué más, Álvaro <risa> Bien, bien, bien la voz. ¿Le gustó el partido? Excelente, excelente. Estuvo un poquito rangueado ahí el mediocampo, pero a la fin el goleador sacó la casa. Vea. Para que no le envidie nada a su esposo, usted también va a tener la gorra de Funcron, de los hinchas de corazón. ¿Te ves bonita? ¿Te ves pispa? Gracias. A ver, señor, venga, yo los saludo por acá. ¿Cuál es su opinión? El mejor es Calo y tenemos que seguir apoyando a el Medellín porque el Poderoso sigue en nuestro corazón. Qué bien, lo felicito. Medalla, ¿usted qué hombre? Bueno, primero que todo, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y felicitarlos en el Día del Locutor, bueno, a usted bien, y a todos los locutores. Bien. Y comentarte que en el fútbol existen los milagros. Medellín, el primer tiempo, malo a lo que él Ganamos por 4-1. Qué, qué bien, hombre, me da Chacho Valencia, hermano. Me, el... A ver, venga, yo la saludo, señora bonita. ¿Usted qué hombre? Bien. Ay, bien. Vea cómo me da besito, tan bonita. ¿El partido qué? Muy bien, hacía tiempo que no ganábamos por goleada. Sí, vea, le voy a entregar esta bonita gorra, cortesía, funcron y los hinchas de corazón. A ver, así, así como, como, como Godín es como Godín. Mentira, se ve bonita. Que Dios me la bendiga. Gracias. Es cierto que su papá se llama Omar Pérez. No. Ah, ah, no, no, pero se parece un poquito, véalo. Señor, su hija, la, lo felicito. Se parece a la mamá, la niña. Eh, hermano Rafa, gracias a Dios, mi hija, salió con los ojos azules, hincha del medellín desde que nací, gracias a mi papá, le doy gracias a mi papá, por este regalo y él no quiso venir. Bueno, ¿y el partido qué? Excelente, Excelente quedó bueno. Sí, sí, vea, le va a entregar esta bonita gorra cortesía, fue porque me dice su papá que usted le está yendo muy bien en el colegio. Sí. ¿Cuál es la materia que más le gusta? Matemáticas. Matemáticas. Dele gracias a Dios que usted no necesita barbero. Gracias a Dios, Rafa. No necesito el barbero. Cada tres días la cuchillera. Sigo saludando a estos hinchas de corazón, los del medallo. Ustedes, muchachos, hagan así, que ganaron el partido también. Bueno, felicitaciones a los hinchas de corazón, se nos trastocó el BTR, pero bueno, los hinchas de corazón, que están contentos porque ganar, ganar... Y jugar bien. No siempre, pero bueno, ¿sí? y hoy 4-1 por goleada ¿Usted qué dice? Gonzalo? No, ganar es jugar bien, innegablemente, innegablemente. es, el, es el, el principio del balompié. Hombre, qué bueno que se haya resuelto. Catado. Espero que no sea por este partido. ¿Qué? Que siga en ese nivel el Vladimir Hernández que todos queríamos, el que vimos en el Junior cuando él comenzaba su carrera deportiva. Ojalá siga en este nivel. Y hombre, qué lamentable que Candelo, que hace un brillante clásico, se caiga después al partido siguiente. Bueno, lo lógico Ay, era que después de escuchar los hinchas de corazón, retención. nosotros sacáramos algunas conclusiones ah, de Medellín. Yo pensé que iba a hablar de Ever Valencia, pero habló fue de Vladimir Hernández. Mire, Ever Valencia, ojalá uh, jugar así siempre, porque hay que aprovechar la oportunidad. Él fue muy bueno, en mi acuerdo, en la pretemporada de hace un año en Miami, cuando jugó y creo que él hizo a, gol a Boca Junior y enfrentó también a River, pero después ya cuando jugó por los puntos el hombre es el que quiere, se, ese es el que quiere se un pal allí él. entró en la zona de confort Oíste, es bueno, el que eh, quiere un balón para él El que, el que necesita un balón el, propio ese, ese es el mismo ver El mismo, ah, el, abue, mismo. Bien, el El hombre. llanero solitario El llanero qué solitario bien, A ver Augusto Valencia Oígame, le decíamos en la rueda de prensa Al técnico que había perdido Medellín El primer tiempo superi por superioridad numérica Cinco volantes del Envigado contra tres del Medellín Porque los tres delanteros del Medellín Se quedaban arriba sin colaborar en el campo Cuando entra a Valencia Entra por ese carril Y arrancaba de volante hasta punta izquierda Muy bien Medellín Y felicitaciones a Ever, Augusto Valencia, el llanero solitario. De pronto la gente no entendía por qué jugó Medellín con dos volantes de marca. El caso de Arias y el caso de William Parra. Y era entendible, porque Envigado es un equipo que ataca con muchos hombres en los volantes, jugadores muy rápidos y de mucha individualidad, y por eso complicaron mucha parte del compromiso. Pero de los fútbol. partidos, se gana, los ganan los que hacen los goles, y eso fue lo que hizo Medellín para ganar el compromiso y salir ahí, ir sumando para acercarse a los ocho. Para mí el mejor fue eh, Germán Ezequiel Cano, no Valencia, pero hay que reconocer que Valencia ingresó al campo de juego y le cambió totalmente la cara al ataque del equipo rojo. Pero Cano deja dos goles, sigue siendo goleador, está entre de lo más alto, sigue mostrando que está presente a la hora del gol y ni que hablar ese cabezazo ante el toque muy bueno de Castro. Hay que saber definir en el área chica y, Castro lo, y Cano lo sabe. Inclusive hoy hasta Castro se dio el lujo de tener gol Bien Medellín que ganó por cuatro goles Pero quiero una mención especial Rafa Envigado es un muy buen equipo mm, le Es un cuatro. muy buen equipo Envigado <risa> bueno. Este Envigado le ganó 4 a 0 a la América de Cali 4 a 1 Ojo, 4 a 1 Ojo Es buen equipo, toca bien la pelota Y si sigue así Evidente, el resultado fue contundente pero fue mentiroso si sigue así, si sigue así, va a clasificar entre los ocho. Bien. Va a meter cuatro si sigue así. Listo. Eh, bueno, ahora sí vamos con Ever Augusto Valencia. La figura del partido porque entró, desequilibró, hizo llanero solitario, era en otros partidos. Hoy era el socio de todos aquí, colocando pases de gol. Así habló al final del juego con Don Elkin. La voz. Entró y le cambió la cara positivamente a Medellín en la parte ofensiva, figura de la cancha, grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión para Don Ever Valencia. Ganó y gustó y goleó medallo, ¿cómo me le va? Sí, muy buenas tardes, bueno, afortunadamente hoy se entró y hicieron las cosas bien, el equipo ganó, goleó. Sumó tres puntos, subimos en la tabla y eso era lo que queríamos. ¿Qué le dijo el técnico cuando iba a ingresar? Porque usted de los tres goles en el segundo tiempo tuvo que ver en dos. Sí, sí, afortunadamente entré y se las usas bien. La indicación del profe siempre es ir hacia adelante, saber tomar buenas decisiones y hoy concretamos eso. ¿Le favoreció que la cancha estuviera mojada por el tema de velocidad o cómo analiza? Sí, sí, la verdad si un jugador liviano, rápido, con buena gambeta y dejó... ...fue un arma más para, para poder hacer las cosas bien. Oiga, pero hay que darle mérito a este Envigado... ...porque hasta antes del segundo gol de Medellín... ...Envigado estaba atacando y estaba jugando hasta mejor que Medellín. Sí, sí, Envigado, como lo hablamos en el transcurso de la semana... aquí ...un equipo joven, con hambre de gloria jugadores muy livianos, con buen toque y no estaba complicando el partido, pero Medellín supo sobreponerse a eso. ¿Usted tiene hambre de gloria? Claro, claro, la verdad quiero salir por la puerta grande del Medellín mi pensado es siempre entregar lo mejor de mí, aunque hay veces que, que no sean las cosas pero siempre me trabajo con la mejor disposición Sus aretes son de oro? <ríe> no, no, no, luego de pronto me, me casan una oreja y queda llamándose pocillo <ríe> Sí, sí, eh, siempre es tratar de andar con cuidado en la calle, pero bueno, contentos por la victoria esperemos el día jueves seguir así ¿Y se tiene claro con qué la idea es clasificar de una vez a los ocho? Sí, sí, Medellín eh, sabe Medellín es un, una obligación ganar y están los puestos de arriba y poco a poco lo vamos consiguiendo Vea, le entrego este espectacular trofeo cortesía grabados Artístico Rafa Gol Radio y Televisión, ¿dónde lo va a poner? Bueno, ahí en la repisa de mi casa espero tener mucho más de esos El beso de la modelo 321, tranquilo ahí estaba, señor, que Dios lo bendiga Dale, muchas gracias. Él es Ever Valencia este es el super debate con los temas polémicos del día, es ¿Usted se va de Puente como iría al Mueco? No, ojalá Tranquila que va para las ballenitas allá en Girardota Dale Rafa Gol <risa> <risa> Bueno, muy bien Donel Elkinlao Ahí está Augusto Valencia Gran partido, bien Medellín Éver, Goleó, gustó Y los hinchas y a Se vuelven de... a, a ilusionar Esta pausa Ya estamos con ustedes Y la posa a nombre de Mr. Villar, ofrecemos las mejores marcas importadas para Villar y Villar Pool. Mesa San Villares, el champion del mundo de la carambola. También tenemos a Steel Paul, el poder de la reflexión. Prepárate para algo mejor. Simonis es el paño de los campeones. Cremas, velocidad y precisión las bandas para los entusiastas del billar de todos los niveles Longoni, fabricamos en Italia, el mejor taco del mundo, y Amarish la marca de la verdadera calidad en bolas de billar estamos en la carrera 53 49 47 en el centro comercial Shanghái. Info info 444 33 11 y el celular 310 41 41 370 y 3. Bueno, a esta hora, Fulcrum, soluciones en screen, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, estampar eh, campañas publicitarias o políticas, llámenos, llámenos, llámenos, Fulcrum, 16 años estampando tus ideas. Síganos en Instagram como estampados-fulcrum. Hotel Cabo de la Vela, lo hicimos para ustedes. Somos la mejor experiencia en el sector de Laureles. Contamos con 34 habitaciones y excelentes servicios ideales para empresas, turismo, grupos familiares. Nuestro salón social adaptado para eventos especiales con la mejor tecnología. Y estamos con Viva Air. Eres de los que va y vuelve a votar el mismo día, como la O. Viva Air, valora tu agenda y tu bolsillo. Vuelos a tiempo desde 65 mil pesos por trayecto, Reza ya en vivael.com. aplica términos y condiciones Ya vuelve el superdebate. debate por Antioquia, TV en grande Número 2 adquiera créditos responsablemente En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita, cotrafa.com.co Pintado Superintendencia Financiera de Colombia, adscrita a Fogacop.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 Oh...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 Proseguimos en el superdebate y ya llegamos. Aquí tenemos la tabla de posiciones, los resultados de la fecha la pro, eh, y, y tenemos cuál es el equipo más taquillero del país, cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia. Todos los resultados de la jornada los presentamos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Nos presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 11 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en las estadios del país, la principal estuvo en Cúcuta, en Luciana, donde jugó nacional 32.104 espectadores, la segunda en Barranquilla con 20.411 espectadores y la tercera en la ciudad de Cali con 19.200 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera, primero la ciudad de Medellín que ha llevado hasta el momento 210.771 espectadores, segundo Cali 200.739 espectadores y la tercera Bogotá ...124.624 aficionados... ...el equipo con más asistencia es... ...América con 134.005 espectadores... ...los resultados de la fecha número 11... ...Pasto 1, Millonario 0, Cúcuta 1, Nacional 3... ...Alianza Petrolera 1, Cali 0, Tolima 1... ...Magdalena 0, Medellín 4, Envigado 1... ...los otros resultados... ...Junior 3, Huila 0, América 1, Jaguares 0... ...Santa Fe 0, Caldas 2... Y mañana los partidos con, eh, Patriotas contra la Equidad y el partido Río Negro Águilas enfrentando a Bucaramanga. La tabla quedó así, primero Junior 23, segundo América 23, tercero Tolima 20, cuarto Millonarios 20, quinto Cúcuta 20, sexto Cali 17, séptimo Petrolera con 16, octavo Patriotas 16, noveno para Nacional con 15, puesto 10 para Pasto con 15. La casilla 11 del campeonato. Envigado con 14, puesto 12, 11, Caldas con 14, puesto 13, Medellín con 13, la casilla 14 para Magdalena con 12, puesto 15, La Equidad con 11, puesto 16 para Bucaramanga con 11, la casilla 17 para Jaguares con 9, puesto 18, Huila con 7, penúltimo Santa Fe con 6 y el último es Río Negro, Águilas con 6 puntos. Y la próxima fecha se jugará así, Huila enfrenta a Patriota, La Equidad se mide a Tolima, Jaguares será rival de Junior, Bucaramanga se mide a La América, Once Caldas enfrenta a Río Negro Águilas y los partidos de la fecha número 12 del campeonato colombiano. Nacional Pasto será el próximo sábado en el Estadio Atanasio Girardot A las 8 de la noche, señal cerrada de televisión para el país. Magdalena enfrenta al equipo de Alianza Petrolera. Cali se mide a Cúcuta. Millonario será rival de Medellín el próximo domingo. A las 5 y 30 minutos de la tarde, con señal cerrada de televisión para el país en el Campín. Y Envigado recibe a Santa Fe. Es todo. Rafa Gol Linares. Bueno, señor Arbeláez, así que este miércoles nacional va a Ibagué a enfrentar al Deportes Tolima y el jueves Medellín va a Cúcuta, a la frontera, si podrán jugar ese partido o no, porque esa, pla pl esa plaza lo Muy más factible es que la sancionen por los desórdenes del partido de ayer. Pero la comisión, como se pronuncia el miércoles en la tarde, pues esperamos. Eso sí esperamos, pues, que en la comisión que de disciplina, de la de mayor, no haya ningún toche. Porque de pronto dicen que no, que no pasó nada. Eh, ahora sí saquemos las conclusiones de Nacional. Vea. Señor González. No quiero que me tomen como ave de mal agüero, pero hubo una cosita ayer como extraña. ¿Qué pasó? En el Banco de Nacional. ¿Qué pasó en el Banco Cuando el partido estaba 2 a 1 y arreciaba el ataque motilón, son tan parecidos Cúcuta y Envigado en, inef en inefectividad. Eh, se le rima Aldo, le ahorra Ramírez al técnico. Y todos pensábamos que iba a entrar a Aldo a la cancha. Pero el técnico no entra a Aldo. Meta Blanco. Un peladito que jugó Vela. Ese reemplazó a Mafla, ¿cierto, Barro Llave? Sí. Fue el reemplazo de Mafla. Cristian eh, entonces, No Entonces. No quiero está ser Ave de mal está agüero, ¿no? Pero, ¿Y entonces? No, que, que, hubo, que hubo ese incidente. Y uno le pregunta si Aldo es hombre de confianza de él en un momento en que necesitaba tener los veteranos todos en la cancha porque se decide por un muchachito. Pero igual Autori dirá, a mí no me pregunten nada porque yo gané el partido. Y ya el partido, más que los jugadores, lo ganó fue el técnico el Atlético Nacional ayer. No, pero eso no es raro porque eso daría para pensar que el señor Aldo Leado Ramírez que ya tiene un paso afuera por la edad ya está más cerca del retiro que otra cosa Le puede hablar al oído a Autori Ya pensando en ser técnico más adelante Jóvenes que le responden a Autori Autori está contento con esos jóvenes, ¿no? Los que entraron en la etapa complementaria y una eh, efectividad y contundencia del conjunto verdura Sí se puede con los jóvenes Mire, fueron tres cambios de jóvenes en Nacional Jayen Palacios, Andrés Perea y Cristian eh, Blanco fueron jugadores que entraron haciendo las variantes que tocó hacer por, eh, del técnico Autori en este partido y mire que con todo y esto y lo que pasaba en esa plaza, respondieron con creces y se trajeron un buen resultado de la ciudad de Cúcuta. Bien Nacional porque se queda con la victoria, es, perdía 1 a 0 y se le hacía realmente muy difícil el partido porque fue difícil el Cúcuta Deportivo. Nacional supo salir adelante en el segundo tiempo con los cambios de Autori pero principalmente con la eficacia y gol. Bueno, muy bien, vamos a la pregunta de Rafa Gol Pensando en Grande. La pregunta de esta noche es cuál o cuáles fueron los últimos títulos de Nacional y Deportivo Independiente de Medellín en el fútbol profesional colombiano. La respuesta la tiene el doctor Sergio González Viga, gerente de Colanta. Doctor es Sergio, buenas noches. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Yo soy Sergio González, gerente de la cooperativa Colanta. Eh, la respuesta a la pregunta es que la última vez que Nacional fue campeón fue el primer semestre del año 2017 y el Deportivo Independiente Medellín fue el primer semestre del año 2016. Esta es la pregunta y la respuesta de Pensando en Grande con Rafa Gol. ¿Usted es hincha de quién? Del Verde. Del Verde, pero vea cómo es la vida. Colanta patrocina Independiente Medellín y a más equipos del fútbol colombiano. Es que a la OA ahí no podemos ser sectarios, hay que apoyar el deporte a nivel nacional. Somos hoy patrocinadores del Deportivo Independiente en Medellín y otros equipos, porque nos interesa mucho que la gente esté pensando en el deporte. ¡Qué maravilla! Hay que apoyar lo nuestro, lo de la tierra, lo de la región. Tres empresas vincula a la cooperativa Colanta. ¿Cuáles empresas y por qué? Son la cooperativa Colesar de Valledupar, la cooperativa Unilac del municipio de la Unión aquí en Antioquia, ...y la empresa Discolactos de Bucaramanga... ...todo esto pensando... ...en el tema asociativo y cooperativo de nuestra empresa... ...y darle a los asociados de esas empresas... ...los beneficios que tienen los asociados de la cooperativa Colanta... ...mi abuelita siempre le echa a la mazamorra leche Colanta... ...y sabe de maravilla... ...oiga ya hay cono Colanta... Ya hay cono colanta, hay helados colanta, hay sunday colanta. Yo creo que esa es una forma más de diversificar nuestro portafolio de productos. Y también tenemos un nuevo producto que es el yogur de búfala, con leche de búfala, perdón, que es muy bueno para la nutrición y para la salud. Venga, vamos a brindar con este yogur de búfala. Señor, salud y que viva colanta y que viva Antioquia. Que viva Rafa Gol. Dale Rafa Gol, a desayunar quesito colanta con arepa paisa. Muy bien, Rafael, muy bien, muy... muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Sergio González bueno, Villa. La gente se sí. colanta. No, pero que saque la tapa, Rafa, no, no, no. Bueno, ahora sí, profesor Luciano, denme un número del 1 al 228. 228. El número 228 para Ana Yepes, en el barrio Trinidad de Medellín. Cinco personas, tres hombres, dos mujeres. A ver, don Gustavo. El número cuatro. El número cuatro para Angélica Bedoya, del barrio Robledo, de Medellín. Seis personas en el programa, tres hombres, tres mujeres. El número 79. El número 79 para Albeiro Restrepo, del barrio Castilla. Cinco sí, personas en el programa, tres hombres, dos mujeres. El 128. El número 128. El para allá. Ana Foronda, barrio La América Está solo ella viendo el programa, una persona, una mujer Doña Ana Foronda gana premio Tres goles ayer de Nacional, cuatro goles esta tarde de Medellín, 34 El número 34 pensé que para sí, sí, pensé que Gloria, sí, sí, pensé que Gloria Restrepo en el barrio Belén sí. Tres personas en el programa, dos hombres, sí. una mujer, sí. la voz. Un número del 1 al 922 que recordieron, respondieron bien la pregunta de Pensando en Grande 322 322, gana con nosotros, señoras y señores Oiga, pide guante Pide, ¿Pide guante? guante John Freddy Banega, rondón, hincha del Medellín Bueno hincha es, del Medellín Es el de, de Gustavo, vamos a ver a quién le damos el de Nacional eh, ¿Otro número? Sí eh, 500 500, cerradito, gana con nosotros, Wilson Osa Que respondió bien la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gó. Bueno, señor, a ver, otro número allá, señor Lago Otro número, ah, hágale, sí. Rafa a ver, eh, 750. 750. Gana con nosotros, señoras y señores. Gustavo Arias, aquí en el Twitter. Bueno, señor, vamos a despedir con vitrinazo. Alicia Gaviria ahí en Molinos para Hernando Gallego Vera, que pide vitrinazo. Isabel Álvarez Giraldo en el Centro Comercial Los Molinos, hincha del Medellín. Para Yuselino en Miami, giuselino Yuselino. Para Ana Ruth, para Roberto, para Aurora, para Víctor, a Doña Ana, Fabiola Aurora en Bogotá, para la doctora Olga Beatriz Águila. Para la doctora María Isabel Correa, el doctor Fernando Echavarría, el doctor Mario Vélez, el doctor Oscar Gaviria, para la mamá grande, para la mamá grande, mamá Rosita Díaz y para Alex Arango en el municipio de San Roque. Para otro locutor de trayectoria en Antioquia, Rodrigo Londoño Pasos. Para Mercedes Macías en Alfonso López, hinchas del Medellín de Loreto y Barra Medellín de Santa Bárbara. En dinamarca a Luis Carlos Velosa y familia a Alejandra García. En Medellín, a Caterine Caballero, a Saúl Restrepo, Carlos Mario Velázquez y Jorge Pareja. Para el gran locutor, Hugo Herminzo, la Teortúa, ya en Roldanillo Valle. Para eh, Carlos Posada y Cindy Padilla, que nos invierten en el programa, allá en Barranquilla. Y para el número uno, Jorge Londoño. Para toda la gente del Hotel Cabo de la Vela, para la gente de Cotransmede y también, por supuesto, para toda la gente de Royal Barbershop. Para Gonzalo Mejía Aristizábal, el popular Chalo en Itagüincha del Medellín, Hernán Díaz, agente de Tránsito 261. La familia de Dilberto Ortiz Correa, capitán comandante del Góes Antioquia, que infortunadamente ha muerto, pasa en su tumba a su familia, hincha del Medellín. Caretorta, que estaba enfermito del pechito, se alivió y la chama de parte de Augusto Veloz. Bueno, de esta manera llegamos al final, a todos ustedes muchas gracias, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me ha a confiado, Dios les bendiga a todos, permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia.